de youtube sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal y hoy tenemos acá un Samsung A12 de modelo A127M la cual está bloqueado por cuenta de Google Gente, lo que vamos a hacer es un método muy importante para solucionarlo tiene Android 11, ojo, tengan en cuenta eso para eso vamos a utilizar dos dispositivos de la marca Samsung en este caso vengo a tener yo un Samsung A10 acá y lo que voy a hacer en el dispositivo que no está bloqueado por cuenta de Google es decir en el A10, lo que vamos a hacer es ir a ajustes rápidamente Acá vamos a donde dice cuentas y respaldo Y acá le damos en administrar cuentas Listo, se necesita dos cuentas Tanto una cuenta de Samsung Account y una cuenta de Google La cuenta de Google sirve para descargar la aplicación desde Play Store Y la cuenta otra de Samsung Account sirve para hacer una copia y seguridad Listo, en este caso yo lo tengo las dos cuentas iniciadas Como ustedes pueden ver, tanto de Google y tanto de Samsung Para eso no me preocupa, voy a volver hacia atrás y me voy a ubicar gente acá en Play Store de Samsung Para buscar la siguiente aplicación que vamos a utilizar en el proceso de FRP en el Samsung A12 Android 11 Listo, acá tengo la aplicación que salía en Shade Listo, esta es la aplicación gente que van a tener que descargar ustedes Para eso por ejemplo yo lo tengo acá descargada, lo damos en abrir y te va a pedir obviamente que te registres En este caso acá tenemos Para que coloques un usuario y una clave Si no puedes registrarte solamente das clic Acá en registrar en la parte de abajo Y te va a llevar a la página de AlienShield Este proceso ya lo estoy repitiendo Muchas veces gente para los que no saben Y listo acá marcas la opción de estoy de acuerdo En este caso de acá Y te va a llevar hacia la página Para que llenes tu formulario Con tus datos Listo entonces ya estamos claros en eso Vamos a volver hacia atrás Hacia atrás y nos vamos a ubicar nuevamente en configuraciones o ajustes del dispositivo vamos a ir a ajustes acá en, este, en esta parte vamos a ubicarnos nuevamente en cuentas y respaldo acá en la opción de cuentas y respaldo vamos a donde dice hacer copia de seguridad de datos listo ahí vamos a esperar entonces desmarcamos todas estas opciones que tenemos acá y activamos, perdón, activamos la opción solamente aplicaciones restauramos esta opción de aplicaciones y esperamos, ahí se está creando entonces un respaldo de datos, una copia de seguridad listo, eso es muy rápido, se ha hecho bastante rápido, nada más han realizado y listo gente una vez que hayan hecho esos dos requisitos, ya vamos a dejar de utilizar el dispositivo A10 entonces una vez que hayamos hecho todo el proceso en el Samsung de uso personal, en el A10 lo que vamos a hacer es acá conectarse a nuestro red wifi que tenemos acá, listo luego vamos a abrir la Sanfir, es un programita que les voy a dejar que descarguen, para eso tienen que instalar también, gente, el Facebook USB. Es un programita que sirve como driver. Listo. Acá, por ejemplo, me doy con una sorpresa, gente, que donde voy Android Tools, Bypass FRP. Acá no me sale lo que sería el auto-bypass, no me sale el mensajito, gente, al dispositivo. A ver, voy a volver a conectarlo. Le damos auto-bypass FRP. Y nos damos con la sorpresa que no me lanza, gente. Listo. ¿Cuál es el problema, gente? El problema es simple y fácil de resolverlo. Primero acá en, el, en la Sampir vamos a ir donde dice device manager listo una vez que estamos acá como tú puedes ver abajo lo tenemos el dispositivo dice otros dispositivos Samsung Android listo acá vamos a dar clic derecho actualizar controlador acá le damos donde dice examinar y elegir de la lista de controladores listo acá por lo general te va a abrir una lista donde dice muestra todos los dispositivos vamos a buscar lo que sería el Icebook USB a ver, vamos hacia la parte de abajo, está en orden alfabético. Lightbook, listo. Acá lo tenemos. se ve, lo voy a seleccionar para que sea más vistoso. Voy a seleccionar este y lo doy en siguiente. Listo. Acá me va a aparecer un dispositivo que es Samsung Android, el modelo. Lo selecciono y lo doy en siguiente. A que siguiente. Entonces se va a instalar este controlador. Listo. Lo vamos a encerrar. Y acá vamos a cerrar administrador de dispositivo. Acá lo que vamos a hacer es dar nuevamente donde dice Android Tools, Bypass FRP y Auto Bypass FRP. Listo, esperamos. Y nos damos con la sorpresa que ya sí nos lanzó gente el mensaje. Entonces lo volví a cerrar. Vamos a darle nuevo. Esto funciona gente. Tienes que conectar cuando te da error eso. Nada más. Vamos a ver ahí. Listo, lo vayan a ver. Y listo gente. Entonces es la solución cuando tienen el error en el Samsung A127M que no les aparece esa opción del driver Gente, Acá damos configuración, acerca de, nos damos acá, política abrió de Google, listo Nos lleva al navegador, en muchos casos nos lleva directo al navegador Y acá en el buscador vamos a buscar la página de GCM Neo FRP, esta es una página muy importante que se utiliza para hacer FRP Acá le abrimos la primera página nos carga el menú gente, acá vamos a hacer rápidamente ir a la opción del drenaje de configuraciones presionamos, nos lleva directamente nos vamos acá a la opción donde dice cuentas y respaldo administrar cuentas, añadir una cuenta y acá lo que pide gente es nuestra cuenta de Samsung que hemos colocado en nuestro dispositivo anterior entonces para eso lo voy a hacer lo siguiente no pueden iniciar sesión gente en cuenta de Google porque está bloqueado entonces lo que pueden hacer solamente es iniciar sesión cuenta de Samsung account lo seleccionan y ahí lo vamos a colocar. Nuestro correo, gente, de lo que sería Samsung Account. Listo, vamos a ingresar nuestra contraseña. Listo, lo doy en siguiente y rápidamente se va a iniciar sesión. Acá aceptamos. Acá lo que va a hacer es llegarte un código en este caso se me inició sesión directamente gente en muchos casos le llega un código no hay problema solamente le ponen el código listo, ahora sí vamos a volver hacia atrás hacia atrás y nos vamos a ubicar acá en la opción de cuentas y respaldo ¿Qué vamos a hacer acá gente, acá vamos a hacer ya no una copia de seguridad sino que vamos a restaurar los datos que hicimos en el Samsung 10 restauramos esperamos un momentico ahí nos dice actualizar, vamos a actualizar la aplicación entonces ahí como tú puedes ver se está actualizando esperamos un momentico, listo ya ahí se nos actualizó lo que es restaurar datos lo damos a restaurar y acá te va a aparecer los dispositivos que tengo iniciados hacia la cuenta de Samsung Account, en este caso lo tengo en la 10 que hemos hecho la copia de seguridad damos clic ahí y acá va a pedir gente desmarcar las aplicaciones vamos a darle la flechita acá desmarcamos todo pero menos la aplicación de Allianz Shade listo, esta sí lo vamos a dejar ahí nomás marcada lo damos en realizado y restaurar. Instalar le damos acá gente. Y esperamos que se haga muy rápido esa copia de seguridad. Esto funciona según tu internet. Ahí ya lo vemos que está terminando. Lo damos en realizado. Y más tarde. Listo gente. Una vez que hayamos hecho eso. Ya vamos a volver hacia atrás. Hacia atrás nuevamente. Hacia atrás. Hacia atrás. Y listo. Nos vamos a ubicar acá en, en el. Navegador en donde estamos con las aplicaciones de GSMNEO Acá vamos a ir a la parte de arriba, al lado de ajustes. Tenemos la opción de Alien Shade, la aplicación tanto con una flechita y sin una flecha. Lo damos clic acá y automáticamente se te va a abrir, gente. La aplicación, lo Vamos damos en próximo. Acá vamos a próximo, vamos a próximo y le damos entiendo. Listo, es acá donde vamos a utilizar nuestra cuenta. Entonces de Alien Shade que les pedí que se registraran. Vamos entonces a colocar acá. Vamos a colocar nuestra cuenta de Alien Sheet. Listo, ahí ya lo inicié sesión. Lo doy en registrarme. Y automáticamente se me va a iniciar sesión. Como yo tengo mi cuenta, lo doy en próximo. Acá, gente, hay que habilitar esta opción administrador de dispositivo. Muy importante, no se vayan a olvidar. Activamos. Lo damos en próximo. Y acá, Knox Esta es una de seguridad del dispositivo. También tiene que salirte. Lo activas. Lees todo esto, si tú tienes tiempo si no, marcas simplemente y lo das en acepto. Vamos en próximo y terminar. Listo. Acá vamos a esperar que la parte de abajo, Kenox y administrador se te coloque de color verde. Ya ahí por ejemplo lo tengo yo en color rojo todavía Kenox, pero dentro de un momento se va a poner en color verde. Listo, entonces por ejemplo yo voy a volver hacia atrás. Lo voy a dar en terminar y ya cuando esté terminado Kenox está de color verde. Listo ahora voy a buscar en la parte de arriba en administrador voy a dar close y en la parte de arriba en el buscador voy a buscar mode más rápido gente, esa opción con esa opción lo puedes buscar más rápido listo, acá hay unas opciones que nos ayudó que llevan la letra M entonces vamos a coger service mode listo, ahí se te lanza otro menú, recorres hacia la izquierda y te ubicas en la opción de actividades acá en actividades vas a subir hacia arriba, todas y vas a coger la tercera opción contando de abajo hacia arriba 1, 2, 3 la opción que dice comsec, android app, modem, type settings lo das clic y lo das en abrir listo acá seleccionamos el puerto mtp adb listo y una vez que hayan hecho eso gente nuevamente van a conectar el dispositivo hacia la computadora para hacer el último proceso con Sanfirm a ver vamos a colocarlo entonces acá en mi cable usb vamos a colocar por acá listo lo doy nuevamente acá en la sanfir ya aquí entonces estoy en la sanfir lo que voy a hacer es dar en android tools pero ya no en la opción bypass sino que en la opción service selecciono esa opción entonces y me voy a la opción de la parte de abajo donde dice reset frp listo ahí vamos a permitir el adb del equipo permitir ahí les va a pedir que permitan ustedes aceptan adb permitir y el equipo automáticamente se ve, va a reiniciar, gente. Entonces, esperemos ahí que ya esté culminado el proceso. Yo ya voy a desconectar. Ahí ya se me reinició el dispositivo, gente, pero me va a reiniciar sin ningún tipo de cuenta de Google, directamente hacia el inicio del equipo, al escritorio. Ahí vamos a esperar entonces. Ahí un momentico, eso no tarda mucho, gente. Listo, ahí como tú puedes ver se nos está iniciando y te va a poner la pantalla así, eso no importa gente, eso se va a desaparecer dentro de unos minutos. Listo, y ahora sí solamente ya estaría listo, toca eliminar nuestra cuenta de Samsung Apple, y listo gente. Eso fue todo entonces, una nueva solución para todos ustedes, espero que les haya gustado el video, no olvides suscribirse a mi canal y dejar un buen like, nos vemos en un próximo video, hasta luego.